Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en Linux.com Mi nombre es Ed Hor y en esta ocasión os traemos un pequeño vídeo video queja y, y demostración de cómo funciona Rocket League a través del servicio de streaming y, y Now utilizando la versión del juego de, para Windows, Play. Gracias a que a que Team Sweeney y su gente de Epic decidió que los usuarios de Linux pues eh, nada y el dinero que nosotros pagamos en su momento por un producto completo que incluía no tan solo poder jugar contra los bots sino también poder jugar online es lo que por lo que pagamos es lo que incluye nuestro producto eh, después de decidir que, que para nosotros los usuarios de Linux lo mejor era no poder jugar online ahora los saqueos que como en mi caso en su día pagamos por el juego eh, pues tenemos que recurrir a cosas como esta, y que encima el cliente de Pix para Linux, o sea no hay cliente de Pix para Linux, por lo tanto no podemos jugar a un juego con compatibilidad para genio Linux. Eh, en Linux, su, su, en su historia, todos son ventajas y todos son beneficios de, que, de las políticas de, de Pix probablemente a partir de ahora empecéis a escuchar a mi gato maullar, ¿vale? Se llama Hugo. y es un poco pesado, no os preocupéis, Entré un rato largo probablemente más que lo que ve el vídeo y si lo oís, pues bueno, eh, te podéis saludar, si no, pues pensaréis que estoy hablando solo. Eh, más de Bueno, eh, el tema de, de Epic es lo que hay. Eh, <coughs> pues después que estoy a favor de, la de, de que haya competitividad y que esto de que Valves fuera eh, tuviera un monopolio, no era bueno. Pero el cómo lo está haciendo Epic no está, no está nada bien. Vale. Bueno, eh, después de esta queja, volvemos al tema principal del vídeo que es ver cómo funciona eh, Rocket League a través de, de servicio de la ¿vale? Una partida rápida. Estaba haciendo alguna prueba y <coughs> tengo que pedir perdón antemano no y de ya, porque soy tremendamente malo. Antes ya lo era, pero. Eh... Ah, perdón. Antes, si antes ya era malo, después de tanto tiempo sin, sin jugar, pues, peor todavía. Y bueno, eh... ayer yo diría que. Eh, estaba haciendo una prueba en la mañana. Y he visto que me ha ido bastante bastante mal. Una prueba de grabación que he tenido que, que, que, que, que, que sacar. Ayer estuve probándolo sin, sin grabar vídeo y me ido mejor he tenido problemas con he tenido problemas con los drivers de, de vídeos y de metas privativos de en en Majora, la última utilización a lo estoy utilizando los 450 veces, diría con la versión 4.8 del kernel y no sé si es por eso si es porque estoy utilizando eh, a Arthur y Jack para procesar en tiempo real el, el, el audio de mi voz, porque todos sabéis que si mis vídeos el audio se oye muy mal. Ay, Entonces, bueno, estoy intentando buscar que, que no se oiga tan mal, ¿vale? Luego, bueno es, ya lo siento porque jugar este juego de Lucas se me ha dado bien y era después de tanto tiempo sin jugarlo menos todavía. bueno a lo que a lo que venía a este, yo no sé cómo se verá esto en el vídeo al final bueno, eh, no sé cómo se verá esto en el vídeo pero eh, yo noto como si se fuera más pesado de lo habitual ayer me iba bastante bien el pasado pues ahí estás sé cómo se podía denunciar sí. ver, que, bueno, para que voy a jugar este juego eh, ayer sin grabar eh, me iba bien y bueno bien había una especie de como de, de vez en cuando ah, como un, de esto, de esto no va pero bueno era muy muy muy de vez en cuando eh, prácticamente todo el tiempo de juego que estuve era una, una sensación muy muy muy puntual, ¿vale? Entonces yo lo achaco más a.. lo achaco más a que no sé, pues, ver, un poco de lag que pueda surgir de alguno de los de los de los colores o lo mismo o, bueno, cositas que nos Pero hoy no lo estoy testimonia, es como lo que, lo que decía, no sé si es por, el, por los problemas que estoy teniendo, pues, o sea no sé si es por el tema de del OBS no estaba cogiendo bien los oh, bueno, los datos del de, o sea, el código de, de, de, de NVIDIA ¿vale? para no ocupar CPU o no sé muy bien qué es está pasando pero yo lo no neto como si fuera pesado vale eh, joder, aquí esto parece una troca perla ¿eh? se hacen para que Eh.. Sí, listo. A ver, para abajo. Sí. Bueno, no sé si no pues eso, no sé cómo se, se habrá visto en el vídeo, pero noto como pesado como que no es todo lo fluido que debería ser. Ayer me iba mucho mejor, no sé si soy casualidad o ese tema como os comento de BS, que, que con esa etapa actual igual no va bien, porque ayer actualice Manjaro Manjaro, como lo queréis decir, estable. Y estable, pues no, o sea, a mí el que me diga que lo de actualizar eh, Manjaro es. Eh, no, el problema es cada vez que hay una actualización de estable que incluye algún driver, estable poco. Bueno, pues bueno, es. Eh, ¿Se puedo jugar? Sí. Mm, no sé vosotros, pero yo creo que voy a volver a jugar poco a Rocket League, Salvo que por lo que sea vuelvan a sacar un un cliente para Linux eh, nativo que, que permita jugar online y nada esto era lo que os quería traer el vídeo es un poquito de aquella manera porque es que no se puede jugar no se puede jugar o sea se puede jugar pero así no eh, no va del todo volveré a intentarlo dentro de un par de días porque si, al final también eh, simplemente puede ser que hoy por lo que sea no vaya bien o si veo que sale en una con no el tema de, de los trailers de envidia de o de, o de Manjano en general que haga que la cosa vaya un poco mejor porque yo voy a achacar voy a achacar el problema de vídeo a envidia no es normal, no normalmente cuando grabo no tengo estas estaciones, o sea, entiendo como estáis viendo cómo estaban moviéndose las letras de, de lo que con Free es Summer esa es la sensación que tiene jugando no sé si se habrá visto en el vídeo pero como que eh, sí pero no sabes Como que va no tironcillos porque no puedo decir que la cosa de tirones no es un tema de de la de de la de, de pues, cuando tienes un problema de, de con el pico que no, que, no, que no va sino como que no llega a la imagen todo lo fluido que tendría que quedar vale. no es no tanto igual no, no tengo sensación de impulsar por ejemplo tampoco creo que el coche respondía bastante bien pero sí como que la imagen eh, eh, bajada de frames de alguna manera tampoco, tampoco es igual bajada de frames esto que estáis viendo eh, eh, con las letras esa especie de pinoncillos raros entonces esto lo hace completamente completamente hijo y nada eh, eso pues, ponderos, ponderos eh, pasaros por, por la página principal donde tenéis los enlaces a todas las redes sociales que tenemos disponibles y pasaros también por pues, nuestros canales de Matrix y de, y de Telegram, como de la última vez, yo repito pasaros por el de Matrix, que la comunidad está ahí, es un canal que activa, y es esto, yo creo que es, está mejor organizado que pueda decir un canal de, de Telegram. Y nada, eh, nos vemos, muchísimas gracias.